Nos va usted a platicar sobre sí. pues el sí. significado de cada uno de los elementos que tengo. Aquí tengo un bastón de mando. Claro. este ¿Qué significado le dan aquí a Tepetlapa? Veo que aquí tiene incluso labrado nombre de, de la camada, ¿verdad? Así es. Está el escudo de Tepetlapa y el escudo de Tlaxcala, el nombre de la camada ¿sí? y el águila. El águila, sí. y aquí sí. están los danzantes. Así es. Sí. Mire nada más. Está hecho por los artesanos de aquí de Tizatlán, así es, ¿verdad? Así es. ¿Este bastón a quién se le entrega? Al presidente que se hace cargo de la camada durante un año. ¿sí? Y después cuando se hace cambio de comisión, se pasa el bastón de mano. pasa al bastón, mire nada sí. más. Este es una belleza realmente, pues. Eh. Pues muy típico aquí de Tlaxcala, sí, sí, sí. ¿verdad? Bueno, tenemos más elementos. Tenemos aquí una máscara, que como nos contaba, el estilo es máscara barbada, ¿verdad? Porque sí, sí, sí. son los viejos, los viejos de Tepetlapa. Eh, aquí tenemos el vestuario. Eh, nos puede decir, eh, el, el, el vestuario es. Eh, de, la de la camada Tepetlapa ¿verdad? auténtica. De la, este, de la señorita, ¿verdad? El, sí. el vestuario de las señoritas llevan ahí, por ejemplo, este unas mascaritas. Y, los del penacho que se distingue en la parte superior de la máscara. Esto es un claro que identifica la camada de penacho auténtica. ¿sí? Este, prácticamente qué? es eso: el bastón. ¿El bastón? El, los bastones que tienen es porque nosotros tenemos un bastón que es donde ah, manta sí, Perfecto: las, las trenzas, sí. el ceñidor. Así es: están las máscaras de, de huevo. ¿sí? Las máscaras de huevo, aquí sí. tenemos la blusa. Sí, es la blusa. La cosa eh, que vamos a, a poner aquí a cámara. Su corte, ¿verdad? El corte Ese es. tradicional que, que tienen. Perfecto. Y el del hombre, ¿verdad? Sí, exacto. Es el sombrero. El de las señoritas. Ese es el señor de las señoritas. El de, de las señoritas, aquí vamos a verlo. Unas trenzas. ¿Tepetlapa auténtica? ¿Por qué? ¿Por qué el nombre de auténtica? Tepetlapa no entendemos, pero... Sí. Este, nuestro pueblo se divide en cuatro barrios, que son Tepetlapa, Nieves, Zaragoza y, y así sí. Resulta que Tepetlapa, pues, es uno de los barrios que se han distinguido dentro de nuestro carnaval. Y, y auténtica le pues, poseemos porque ya hay varios Tepetlapas. Entonces somos nosotros los más los más viejos, podríamos más decir, viejos. del barrio, y todavía conservamos la originalidad. ¿Cómo traducen eh, la palabra Tepetlapa? ¿Cómo la traducen? Tepeti, es Tepetate, Ajá. y Tlap es agua que nace de Tepetate. Ah, mira usted. Sí. Aquí tenemos la falda que nos había contado, la falda circular, ¿verdad? Sí, así es. Para darle vuelo, sobre todo cuando las heridas dan vueltas. Sí, ¿no? se vean y más bien. Penachos. Dale, dale que eh, se vea más la hay una mascarita sí, Está compuesto de nachos y mascaritas Identifican a la camada de trata es, es, es, es bello, es bello cuando se ve así El traje es cuando es se, se, se, ve, sí. se ve toda la Magentosidad eh, Bueno, aquí del hombre tenemos entonces El sombrero, sombrero ¿En qué consiste el arreglo? El arreglo este, del sombrero este, Es el Número que lleva, va adornado con diferentes plumas, ¿eh? Para darle vistosidad al grupo. Sí. Antiguamente eran pocas plumas, ¿verdad? pero sí. actualmente. Sí, de ya... al, al gusto al del güey, Así es. Y el espejo, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Hay algún significado del espejo y las cintas? Bueno, las cintas significan la alegría, significa la, la vistosidad que debe dársele al folclore de nuestro carnaval, ¿eh? El espejo se refleja ahí todo lo que somos nosotros. Perfecto. Y finalmente tenemos aquí, aquí depositamos el, el sombrero, tenemos aquí el, la máscara, ¿verdad? Sí. Eh, la evolución del traje... La antigüedad. La antigüedad, eh, antiguamente entonces, eh, era de Catrines, ¿verdad? Así es. Sí, ya este, tiene muchos años donde los carnavales se proyectaba con la vestimenta de Catrines. Pero después es necesario tener algo más folclórico y se inventa este tipo de indumentaria con los adornos que van líos? dentro de la blusa en líos? donde se proyectan unas mascaritas, los, las plumas, ¿eh? los guajes y todo lo que lleva la vestimenta y los bastones ¿no? los bastones los bastones que se cortaban sí, aquí así es. y los guajas porque se los colgaban se los colgaban precisamente a un costado de la vestimenta y el traje de catrín también lo utilizaban con, con listones sí, también así es antes eran los catrines sí. pero después ya hicimos este, este cambio la vestimenta más este, y los típica. Ca y los catrines usaban sí. el bastón, llevaban bastón. Los catrines utilizaban un sí, bastón. bastón. Sí. Y entonces aquí están eh, contenidos esos viejos sí, elementos del viejo de sí. traje. Sí. De los trajes anteriores. Así es. Perfecto, muy bien. Pues aquí está la muestra. Y aquí estamos viendo por qué cada uno de los elementos. Uno pensaría que nada más están dispuestos caprichosamente, pero no, en realidad no, no, tiene, están tiene contando historia. la historia del historia carnaval aquí en Totolac, ¿verdad? sí, sí. Así es se utilizaba este traje? Entonces el, el traje de Catrines era el estándar en Totolac. Sí, Totola. en Totolac, así es. Perfecto. Ya muy bien. después cambió a, a, a la nueva indumentaria para identificar también a todos los barrios. Cada barrio bien. tiene una indumentaria diferente, pero no deja de ser carnavalesco. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí estamos con el gasné, que es otra parte también importante, ¿verdad? Sí. Por parte del caballero. Es Un gasné de tipo cuadrado. Sí. Es el que utiliza el huevo en la camada de la Perfecto. Bueno, aquí lo tenemos. El bastón que lo que Y la figura de un guerrero. Sí. Un guerrero antiguo. Bueno, eh, tenemos aquí unos recuerdos de la de Tepetlapa auténtica que, bueno, eh, me estaban diciendo tras de cámaras que la máscara, antiguamente era máscara barbada blanca Así es. y que por pues, eso les llamaban los viejos, ¿verdad? viejos de Tepetlapa, la viejo la... quiere decir hueve. Hueve, Pero el, el apodo en sí viene por el por tipo la, de máscara máscara, larga. máscara con barba larga y sí. blanca eso es todo un dato, bueno, tenemos aquí una serie de recuerdos del 2016 sí. hay que una chica tomando la J. hay diferentes postes de otras presentaciones en el año 2014 un sí. nada más Aquí tenemos a la mujer exactamente en curva el hombre hacia adelante así es perfecto quita toma toma me contaban que antiguamente eh, Aquí en Totolac se vestían con el pantalón negro sí. Y ya cuando abandonan un poco el traje de Catrín eh, Ya era la camisa blanca, ¿verdad? Con así los estones es. que iban sí. hacia un lado Y a la cintura así es, así Con es. los guajes colgando Otro recuerdo de la camada de Tepetlapa Auténtica Auténtica sí. Así es nuestra vida <risa> nada más todo lo que nos están compartiendo recuerdos, vivencias Contratos. Y contratos los... con los músicos, ¿verdad? Sí, así que... Sí. Son de la orquesta Tlaxcalteca, ah, 1980. Sí. Esta es una, es anterior a ese Peclapa auténtica, ¿verdad? Sí, no, es Peclapa auténtica. Sí, 1990. Ah, 1990. Sí, sí. Este es de 1983. ¿sí? 73, este 80... contra. Ah, 83. 83. Con son de Orquesta Tlaxcalteca también. Sí, que... es. bueno, estos son. Este, muy buenos días. Acudimos, acudimos a, a San Miguel de Allende en una presentación especial. Tenemos Exitosa presentación de Tlaxcala en San Miguel de Allende, una uno de los grandes eh, bastiones de la danza eh, nacional, a nivel nacional, a nivel de Allende, sí. ¿no? sin duda, es una presentación sí. histórica.